Hola mis hermanos de Cristianos en la Gloria Querido televidente, hoy otra palabra más Otro jueves más, aquí en Cristianos en la Gloria Bueno, un, una palabra que el Señor nos trae Maravillosa, que se ha titulado Un Cristo de bolsillo Ese Cristo de bolsillo que todo el mundo lo quiere tener en el bolsillo Y únicamente lo saca cuando quiera pedir algo Y es por eso que el Señor nos lleva en el Evangelio eh, Capítulo 16 del versículo 24 en adelante Cuando Él, él ya estaba anunciando su muerte Y dice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 recompensa dará el hombre por su alma porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras una palabra muy hermosa que nos trae el Señor, una palabra que está diciendo que no tenemos un Cristo de bolsillo, que realmente dejemos, que dejemos esas, esas cosas, esas cosas prioritarias, que muchas cosas que tú tienes en tu vida y sigamos a Cristo y por eso la palabra dice si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y, y sígame ¿qué es negarse? ¿qué es tomar su cruz? es dejar esa antipatía esa mal genio eh, no, consultar a, no, no consultar no pedirle al Señor dirección sino tomar tus propias decisiones y después, ay no Dios que yo me imaginaba no Tienes que consultar todo con el Señor. Desafortunadamente vemos un pueblo de Dios que únicamente, yo supongo, viven de suponer, pero no realmente, no viven de que hay que pedirle al padre la dirección. Es como si tú eres padre o madre, tú, tú, tú esperas que tu hijo o tu hija te, te pregunten y tú les des una solución, ¿cierto? Y es por eso que niegues a sí mismo que... Estoy tomando mis apuntes, como siempre. Négase a sí mismo, significa negar a nuestro derecho a determinar de forma autónoma nuestra vida y nuestras decisiones. Que esa forma de negar nuestra, nuestra vida y decisiones sea una vez más direccionada ¿por, por Cristo Jesús, porque es el camino, la verdad y la vida. Negarse a sí mismo, mi querido hermano, mi querida hermana, como lo dice la palabra en el Evangelio de San Mateo, eh, capítulo 16, del 24 en adelante, es dejar esa cruz. Y mira que lo, lo que nos dice el apóstol Pablo en primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 6 al 20. Que nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios recuerda eso, mira lo que nos dice en 1 Corintios 6.20 el apóstol Pablo en la primera carta nos está, a los Corintios está diciendo espera un momentico, tienes que dejar tu cruz dejar de, de, de, de, de, de opinar, dejar de pensar como tú pensabas tienes que dejar, pedirle al Señor, al que pagó el precio por ti y decirle, esto está bien, debo hacer aquello o, o no pero muchas veces estamos tomando decisiones Ah, que, no, que no corresponden Ya después vienen los lamentos Ya vienen, después vienen las lágrimas Decir ¿Por qué Señor me está pasando esto? O porque siento que no me está llegando la bendición? La bendición espiritual La bendición de aquella que, que Dios te prometió hace, hace tiempo Porque tú no, no sigues eh, no, has, no, has, no, has de, no has tomado tu cruz Y no has seguido al Señor Únicamente estás tomando decisiones tuyas Más no la decisión del Señor Mira que negarse a sí mismo, negarse a sí mismo, es reconocer que Jesús es el dueño de tu vida. Tú reconoces, tú dirás, claro que sí, que yo reconozco que, sé, que jesucristo es el Señor de mi vida. Pero ¿por qué tú no le pides ese consejo? ¿Tú por qué no le pides? Pero es que le estoy esperando, pero no me, no me responde. Claro que no te está respondiendo porque no es el momento, no es el momento para, para eso. Muchas veces... Vemos hoy en día que todo queremos cuadrar, todo lo queremos cuadrar, pero al final de ya cuando lo que queremos cuadrar no es, no, es lo, no es el propósito de Dios. Muchas cosas queremos hacer, pero no es el propósito de Dios, no es el momento de Dios. Muchas veces hablamos y duele, porque nos duele la verdad. Negarse a sí mismo eh, es a, a sí mismo reconocer voluntariamente a nuestra autosuficiencia, nos dice el Señor. Otro punto es que el Señor me, eh, me daba cuando decía, dame una palabra para, para tu pueblo. Es que me están tomando como un Jesucristo de bolsillo, me decía. Únicamente en una necesidad, únicamente cuando ellos se les dé la gana. Y estoy cansado, y estoy, y estoy cansado de que de, de mi pueblo me... me, me me tome como ese, ese Jesucristo de bolsillo, me saque, me, eh, me adore y ya. El Señor quiere realmente un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad. No un pueblo que porque ya, eh, buscaron necesidad y ya. ¿Está como ese pueblo de Israel, que únicamente lo buscan de necesidad y ya y punto. Cuando estaba en ese desierto, ahí sí Dios, ayúdanos que nos, nos, nos estamos aguantando hambre y el Señor por su misericordia y por su gracia, daba de esa bendición. Tome su, tome su cruz y sígame, es convertir la misión de Dios para, para tu vida, es decir, cuando entiendo el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, cuando tú entiendes que realmente el Señor tiene un gran propósito contigo, vas a entender es de dejar esa de, que tomar esa toma su cruz y, y lo vas a seguir realmente que tú estás escuchando la palabra del maestro pero muchas veces no lo estás haciendo estás tomando eh, pa, uh, palabras estás tomando decisiones humanas más no la presencia no lo que dice el señor otra la, la, incorporo, la incorporo intencionalmente y, y pueda ser la guía para mi vida Eso es tomar tu cruz y seguir al Señor Otra la cruz es la misión que Dios tiene para tu vida Escucha esto, la cruz es la misión que Dios tiene para tu vida Y que al mismo tiempo es parte de, de su plan eterno para la humanidad pero muchas veces, una vez más, no queremos hacer la, la, la voluntad de Dios. Únicamente queremos hacer nuestra voluntad. Y por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero vemos que no, no hemos querido entender, el pueblo de Dios no ha querido entender que Ah, que como nos dice en primer una vez más en primera Corintios 6.20 Porque habéis sido comprados por precio glori, Mira lo que nos dice glorificar Pues a Dios en vuestro cuerpo En vuestro cuerpo En cada decisión que hagas en vuestro cuerpo En lo que tú hagas en tu vida Y mira, eh, y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios ¿Qué más, tiene, ¿Qué más tiene que pasar en tu vida? Yo, yo, yo le pregunto a mis hermanos, a todos. ¿Qué más tiene que pasar en, en, en tu vida? Porque en la misma palabra dice, continuando en el Evangelio de, de San Mateo, versículo 25. Porque todo, lo que quiera, salva, el todo, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Tú estás dispuesta o dispuesto a perder tu vida por, la, por, por el Señor? Tú dirás, claro que sí, estoy dispuesto, estoy dispuesta. Pero ¿por qué tomas un, un, un, un Cristo de bolsillo? Un Cristo únicamente para tu necesidad. Un Cristo que únicamente eh, lo buscas, únicamente para, para que te arregle el problema, el problemita. Y no lo buscas todos los días. ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve ir a levantar temprano? ¿De qué te sirve eh, hacer muchas cosas? Pero si no, si no haces, si haces caso omiso de lo que dice la palabra de Dios. Y siempre vemos un pueblo que justifica todo. Un pueblo que quiere justificar todo y que no, eso Dios me, me va a perdonar pero mira la palabra, porque todo, una vez más, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará, la hallará, perdón. Auto, evalúate, mírate, ¿qué está pasando en tu vida?, ¿qué está pasando en tu corazón, en tu espíritu? Si realmente viniera Cristo en este momento, si sí te iría, no va a venir todavía, o oh, quién sabe, pero sí, cuando, cuando venga el, el Maestro, a ver si tú te vas a a una vida eterna o para el infierno. Porque no tomaste no, no tomas esa cruz. No tomaste esa cruz y ni seguiste al Maestro. Y miren lo que dice el versículo 26. ¿Por qué? Y aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre su alma? Vemos hoy en día personas ricachonas que supuestamente están yendo al cielo. Al espacio. ¿Pero tendrán a Cristo en su vida? ¿Lo tendrán realmente en su vida? Yo pregunto. Si así como esas personas que, que están y, supuestamente están yendo al espacio, o están haciendo muchas cosas, pero ¿de qué sirve todo eso si no si no tienen a Cristo en su vida? Tienen poder, pero no tienen a Cristo. Qué triste es ver eso. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a, su, a sus obras. Gloria a Dios, Padre Celestial. Cada uno va a recibir lo que, lo que está haciendo en esta tierra, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos están viendo. Porque vamos a hacer, vamos a hacer ese escuadrón móvil de oración, es lo, lo que vamos a hacer. Por eso aquí la camiseta es Jesús es Smart. Escuadrón móvil de adoración. Y lo que vamos a hacer. Un escuadrón móvil de adoración. Adorar, de buscar la presencia del Señor. Dejar de tomar nuestra cruz y dejar muchas cosas en nuestra vida. La felicidad está en Cristo. No en lo que tú crees. Mira lo que nos dice también Romanos 8. Capítulo 8, versículo 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando dejas esa, cuando tomas esa cruz y lo sigues al Señor. ¡Qué hermoso! Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que uh, juntamente con Él seamos glorificados oh papá, esto es hermoso, maravilloso, esto me, oh Dios mío, esto es hermoso Señor. Y mira lo que nos dice 1 Corintios 6, 9 a 10, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no, no erréis, ni, lo, uh, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los uh, adúlteros, ni los uh, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los baron, eh, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ma maldicientes, ni los estafadores heredarán eh, errar, el reino de Dios. Te digo una cosa, si tú te identificas con lo que acabamos de decir en 1 Corintios 6, 9, 10 hay un problema ahí. Y estás tomando un Cristo de bolsillo únicamente. Ah. Yo me va a perdonar. Sigamos con eso, sigamos con el proceso y yo sé que Dios va a hacer algo. Ah, ah, así no trabaja la cosa. Tú tienes una vez más. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deja todas esas cosas mundanas. Deja todas esas decisiones tuyas. Y más bien Toma tu cruz y sigue al Señor. Que el Señor dice: Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y si no estás de acuerdo con eso, apaga la luz, sean cortinas y como, peca. Si quieres, peca, peca de una vez y te pudres en el infierno. Uy, pero hermano, ¿por qué me estás diciendo? No quieres aceptar la palabra de Dios. Y ya para terminar, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Lo dice el Señor. Ahí el, el, el salmista le decía en el Salmo 30, 12, cuando en la acción de gracias por, uh, por haber se, ha sido librados de la muerte. Qué hermoso es. Qué hermoso es esto maravilloso ¿ves? yo te invito que no busques a un Cristo de bolsillo que busques a un Cristo realmente con amor que estés dispuesta que estés dispuesta a tomar esa cruz a dejar muchas cosas en tu vida y cuando Cristo venga por ti por nosotros digamos hicimos la tarea y aleluya, y, ganado, y por su misericordia fuimos instrumentos para ganar más almas para el reino de, de los cielos, te invito a que oremos amado Señor poderoso Rey, te queremos dar gloria y honra y poder Señor Padre Celestial queremos gra darte gracias Señor porque cada día nos estamos negando a nosotros mismos Señor estamos tomando nuestra cruz Señor y te estamos siguiendo Señor porque el día que tú vengas Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús Queremos ser llevados, arrebatados contigo, Señor. Y queremos perder la vida por ti, Señor. Porque de qué nos sirve, Señor, ganar el mundo, Padre amado, si no te, si no te, no te tenemos a ti. De qué nos sirve, Padre celestial, lo que estamos viendo hoy en día. Gente que está haciendo tantas cosas con sus dineros, pero no te tienen a ti, amado Rey. Queremos darte gloria y honra, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Queremos por orar en este momento por nuestros familiares, aquellos que únicamente te usan, Señor, como ese Cristo de bolsillo por necesidad, aquellos que te usan únicamente por ese como ese Dios bombero, aquellos que únicamente quieren utilizarte, Padre Celestial, cuando se les dé la gana, Señor, Padre Celestial, Padre de la gloria, yo te pido por cada uno de ellos, te pido por esta nación de Colombia, Señor, te pido por aquellos muchachos que realmente no quieren ni trabajar, no quieren ni estudiar, no quieren hacer nada. Y piden por un Dios, Señor. Padre Celestial, Padre de la Gloria, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que saldrán grandes evangelistas, Padre Celestial, grandes siervos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Rey, te queremos dar gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar una campaña que es Jesús es, es mal es Jesús, es, uh, es escuadrón móvil de adoración. Eso va a ser una campaña grande, vamos, vamos no únicamente este, este ministerio, sino muchos ministerios que se quieran unir, muchas personas, vamos a hacer un escuadrón de, de adoración, móvil de adoración, para buscar la presencia, para buscar por nuestra nación, por tu nación en el nombre poderoso de Jesús, por tu familia, y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios, Dios mediante donde veremos el próximo a uh, uh, la próxima semana, sí otro, con otro jueves, Dios mediante que sea la voluntad del Señor, no la nuestra y que Dios te continúe bendiciendo bendiciones